Nos trasladamos hasta la Editorial Universitaria de Misiones, más conocida como Edunan, una editorial que brilla con luz propia, para conocer a sus diferentes protagonistas que hacen que día a día la editorial siga creciendo. En el marco de su 30 aniversario, la editorial sigue consolidándose como un pilar más de la promoción del conocimiento científico y de los diferentes autores y autoras de nuestra región de frontera. ¡Vamos a conocerlo! La Editorial Universitaria de Misiones, Edunam, eh, es el espacio institucional eh, que, generado en el marco de las políticas de extensión de la Universidad Nacional de Misiones, este, se encarga de coordinar, gestionar, administrar este, lo, las políticas editoriales de publicaciones de la UNAM. Es un proyecto consolidado en el marco de las políticas de extensión. Ha desarrollado a lo largo de los 30 años un catálogo articulado en una serie de colecciones que cubren un espectro muy grande de eh, propuestas editoriales. Eh, algunas relacionadas con la producción específica del conocimiento científico en la universidad en todas sus áreas, otras vinculadas con el campo académico, la articulación con las propuestas de cátedra y propuestas de publicación de colecciones que están asociadas con la publicación de, de este, textos que tienen que ver con el campo cultural de la provincia, tanto lo literario como lo artístico y como lo musical. El sello editorial de la Universidad, EDUNAM, es un sello que además forma parte de la red nacional de editoriales universitarias y en ese marco eh, ex, expandimos nuestras propuestas de publicación a, toda, eh, a todo el país y a toda la región. Tenemos también una librería que está abierta todas las mañanas de 9 a 13 horas donde vendemos los materiales no solamente de la editorial universitaria sino ...también de otras editoriales universitarias, de otros sellos... ...que forman parte de la red de editoriales de nacionales. El anclaje de la editorial es fuertemente territorial, ¿no? Estamos siempre articulando nuestras, nuestros proyectos editoriales... ...nuestras propuestas de publicación con eh, las problemáticas culturales, sociales, socioeconómicas, políticas de la región, porque nos interesa que la universidad ponga a, a circular el conocimiento en la comunidad en general. Con mis compañeros formamos el equipo de edición de la editorial y mi tarea específica es la corrección de textos. En esa tarea yo trabajo con los materiales que nos envían los autores que fueron aprobados por el comité editorial para su publicación y tanto yo como los otros correctores somos los primeros lectores con ojo clínico de ese material. Nosotros no evaluamos el contenido, sino que leemos, analizamos, revisamos y corregimos la forma. En ese sentido, los correctores de texto de la editorial universitaria realizamos una lectura profunda, pero en distintos niveles, en un nivel general y en un nivel particular. En el nivel general, nosotros comprobamos que estén todas las partes que tienen que componer ese futuro libro desde los textos preliminares, todo lo que es el prólogo, la presentación, la introducción, los eh, capítulos que tiene que tener el libro, los textos finales. Cuando logramos solucionar todas las cuestiones superficiales, recién ahí pasamos a intervenir a un nivel más profundo, desde lo que se conoce como la sintaxis, que es la forma en que están ordenadas, las oraciones dentro de un párrafo, las palabras dentro de una oración, siempre buscando la claridad en la exposición de las ideas. Pasamos a mirar también cuestiones de concordancia, lo que es género y número, masculino, femenino, singular, plural. Nos fijamos también la ortografía. Una vez que realizamos todas las correcciones, ese texto pasa a los diagramadores. El eh, trabajo se concentra particularmente en lo que es eh, la edición del, de los materiales de los libros, ¿no? de, la, de la hechura de los libros. Yo trabajo con programas específicos para la profesión, que son programas de maquetación, programas de ilustración, que lo que hacen es darle al contenido, al texto, eh, determinadas características técnicas, que ese texto sea legible, que sea claro eh, a nivel tipográfico. Nos ocupamos de que las fotos estén claras, que estén mejoradas, porque cuando uno está poniendo en en determinadas tipografías, los títulos, los subtítulos, las cornisas las, los, las, not, las notas al pie, el número de páginas, la manera en que se presentan las tablas, la información, hace que el lector eh, pueda, y esto está estudiado y es así, por eso existe en nuestra profesión, este, el lector recibe un texto agradable y de más fácil comprensión. Yo me encargo de la comunicación de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, eh, conocida como EDUNAM. El trabajo principal que tengo es eh, mediar o ser mediadora entre eh, el lector y los libros, o viceversa, entre el libro y el lector, digamos, eh, hacer posible que... Eh, un texto, un material, un libro digamos, llegue a la mano de diferentes lectores o a las manos de diferentes lectores. El trabajo tiene que ver con conocer las publicaciones que tiene la editorial y eh, tener un mapa más o menos de los posibles lectores o los posibles interesados en los contenidos que produce la editorial universitaria. Que el libro, este objeto cultural en donde podemos hacer circular las ideas eh, es hoy en día multiformato, digamos, nosotros las lecturas tenemos que entenderlas en diferentes formatos en los que puede circular, no solo en el objeto libro, entonces todos estos multiformatos también implica que la comunicación observe estratégicamente cuáles son y dónde están los lectores posibles para cada uno de los libros que produce la editorial universitaria. Creo que nuestra mirada principal está puesta en, en estos lectores o lectoras, en la democratización de los conocimientos y en hacer llegar a la mayor cantidad de, de personas los contenidos que se producen en la editorial. Desde sus inicios, eh, la editorial generó este eslogan que tiene que ver con el sol eh, y el color rojo de la tierra colorada como identidad eh, regional y esta fuerza eh, que sale desde acá, desde Misiones, de una editorial que brilla con luz propia.